El trastorno de ansiedad durante el embarazo Cómo identificar los signos tempranos El embarazo es un momento emocionante y a menudo desafiante en la vida de una mujer. A medida que el cuerpo cambia y la vida se prepara para dar la bienvenida a un nuevo ser, es común que se experimenten una variedad de emociones. Sin embargo, para algunas mujeres, estos sentimientos pueden convertirse en síntomas de un trastorno de ansiedad. Si bien es normal sentirse ansioso o preocupado de vez en cuando, es importante saber cuándo estos sentimientos pueden ser un signo de un problema más grave y cuándo buscar ayuda. ¿Qué es un trastorno de ansiedad durante el embarazo? Un trastorno de ansiedad es una afección en la que una persona experimenta sentimientos abrumadores y persistentes de ansiedad. Durante el embarazo, es común que las mujeres experimenten algunos sentimientos de ansiedad relacionados con el cambio en su cuerpo y en su vida. Sin embargo, si estos sentimientos se vuelven abrumadores y persistentes, pueden ser un signo de un trastorno de ansiedad. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad que pueden afectar a las mujeres durante el embarazo. Estos incluyen trastornos de ansiedad generalizada, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de pánico y trastornos de estrés postraumático. Síntomas del trastorno de ansiedad durante el embarazo. Los síntomas del trastorno de ansiedad durante el embarazo pueden variar, pero a menudo incluyen una combinación de los siguientes, sentimientos abrumadores de ansiedad o preocupación, problemas para conciliar el sueño o mantener el sueño, irritabilidad o enojo frecuente, sensación de tensión muscular o dolores de cabeza frecuentes, preocupación excesiva por la salud del bebé o el embarazo en sí, palpitaciones o aceleración del corazón, sudoración o temblores, dificultad para respirar o sentirse sofocado, sensación de mareo o desmayo, náuseas o vómitos. Si bien estos síntomas pueden ser estresantes, es importante recordar que el trastorno de ansiedad durante el embarazo es tratable. Si usted o alguien que conoce está experimentando alguno de estos síntomas, es importante buscar ayuda. ¿Cuándo buscar ayuda para el trastorno de ansiedad durante el embarazo? Si está experimentando síntomas de trastorno de ansiedad durante el embarazo, es importante buscar ayuda. El trastorno de ansiedad durante el embarazo puede afectar su capacidad para cuidar de sí misma y de su bebé, y puede tener efectos negativos en la salud de ambos. Es importante buscar ayuda si experimenta alguno de los siguientes síntomas. Pensamientos o sentimientos recurrentes de suicidio o autolesiones. Ataques de pánico o sensación de estar fuera de control. Dificultad para llevar a cabo las actividades cotidianas debido a la ansiedad. Dificultad para dormir o cambios en los patrones de sueño. Sentimientos de tristeza o desesperación. Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante buscar ayuda de inmediato. El trastorno de ansiedad durante el embarazo puede afectar la salud y el bienestar de usted y su bebé. Y buscar ayuda temprana puede ser crucial para evitar complicaciones graves. ¿Cómo se trata el trastorno de ansiedad durante el embarazo? El tratamiento del trastorno de ansiedad durante el embarazo dependerá del tipo y la gravedad del trastorno. Algunas mujeres pueden requerir terapia y cambios en el estilo de vida, mientras que otras pueden necesitar medicamentos para tratar su ansiedad. En general, el tratamiento del trastorno de ansiedad durante el embarazo debe ser cuidadosamente monitoreado y supervisado por un profesional de la salud calificado. Terapia la terapia es una forma efectiva de tratar el trastorno de ansiedad durante el embarazo. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es una forma común de terapia utilizada para tratar la ansiedad durante el embarazo. La TCC se enfoca en identificar los pensamientos y comportamientos que pueden estar contribuyendo a la ansiedad y trabajar para cambiarlos. Medicación. En algunos casos, se pueden prescribir medicamentos para tratar el trastorno de ansiedad durante el embarazo. Sin embargo, los medicamentos deben ser cuidadosamente seleccionados y monitoreados por un profesional de la salud calificado. Algunos medicamentos utilizados para tratar la ansiedad pueden tener efectos secundarios potencialmente peligrosos para el feto en desarrollo, por lo que es importante que las mujeres discutan cualquier posible riesgo con su médico antes de tomar cualquier medicamento. Cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida también pueden ayudar a reducir los síntomas de ansiedad durante el embarazo. Algunas estrategias que pueden ser útiles incluyen Hacer ejercicio regularmente Practicar técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda Dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño Comer una dieta saludable y equilibrada Evitar el alcohol, la cafeína y el tabaco ¿Cómo prevenir el trastorno de ansiedad durante el embarazo? Si bien no es posible prevenir por completo el trastorno de ansiedad durante el embarazo, hay algunas cosas que puede hacer para reducir su riesgo de desarrollar la afección. Algunas estrategias que pueden ser útiles incluyen mantener una dieta saludable y equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño, practicar técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda. Hablar con un terapeuta o un profesional de la salud mental si experimenta sentimientos de ansiedad que no pueden ser controlados. El trastorno de ansiedad durante el embarazo puede ser una afección desafiante y estresante, pero es importante recordar que es tratable. Si usted o alguien que conoce está experimentando síntomas de ansiedad durante el embarazo, es importante buscar ayuda de inmediato. Con el tratamiento adecuado, puede manejar sus síntomas de ansiedad y disfrutar de un embarazo saludable y feliz. Querido espectador, espero que hayas encontrado valiosa la información que hemos compartido en este video sobre el tema de la ansiedad durante el embarazo. Si te ha sido útil, te animo a convertirte en seguidor de nuestro canal para seguir recibiendo más información y actualizaciones sobre este tema y otros relacionados. Además, te agradecería mucho si pudieras darle un me gusta a este video y dejar un comentario con tus pensamientos y opiniones. Tu retroalimentación es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar y ofrecer contenido aún más relevante y de calidad. Gracias por ver este video.